Un bebé pelado gigante está al recontrapedo viendo cómo se desarrollan todos los universos paralelos Un día le pinta contarnos estas bonitas historias y nosotros las vamos a escuchar muy atentos Por eso hoy gente te lo resumo si más What, What if Hoy vamos a ver una historia hermosísima ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si el suelo mágico ese en vez de ponérselo a Steve Rogers Se lo ponían a la gente Carter? No <risa> Bueno, Marvel sí se lo preguntó. Y cuando le van a meter la vacuna a Steve Rogers se arma la podrida. Steve sale a pelear, pero le meten un tiro. ¡Oh, la concha, madre! Entonces, para no desperdiciar la vacuna, se la ponen a la gente Carter y se forma la capitana Carter. Necesito hacerte el amor. No, no, no hacen el amor. En vez de eso, se van derechito a lo del malvado señor Smith cabeza roja, nazi, sin nariz, y le roban la piedrita azul. Y eso lo usan para crear una protoarmadura de Iron Man que va a usar Steve Roger. Necesito hacerte el amor. Pero no, no hacen el amor, se van a pelear. Acá también está Bucky que no se mueve, todo lo contrario. Vive. Vive y se queda con su brazo. <risa> <risa> el que muere es Steve Rogers, en realidad tampoco muere, vive Vive y el señor Smith, cabeza roja, nace sin nariz, vuelve a agarrar la piedrita azul Y la usa para abrir un portal a otra dimensión de donde sale un pulpo gigante Y el pulpo gigante mata al señor Smith, cabeza roja, nace sin nariz Los cazadores suelen ser cazados Cuestión que nadie puede derrotar al pulpo, nadie nadie es, salvo la capitana Carter que lo logra meter de nuevo en su dimensión pero como la pedrita azul es una máquina del tiempo y el espacio aparece en el futuro y se encuentra con Samuel Jackson y se entera que es el futuro. The war ended almost 70 years ago. La concha. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si Tachala se convierte en Star Lord? <risa> no. Marvel sí se lo preguntó, y parece que cuando Jondu baja a la Tierra a buscar a Chris Pratt se lo confunde con el pequeño Tachala, porque no siguió las indicaciones. El pequeño Tachala creció y creció y se convirtió en Star Lord, que en vez de ser un chorro espacial, es un buen tipo que le roba a los ricos para dar a los pobres. Turdos de mierda, por eso los detesto. Él tiene un bonito grupejo de amigos entre los que está Taros. ¡Sí, Tano. Hijo de mil putas. No, tranquilo, que no es malo, es bueno Porque parece que un día le contó a Tachala su plan de desaparecer medio universo Y Tachala le dijo que no hace falta Que hay que poner el impuesto a las grandes fortunas Para que los ricos sean un poco menos ricos Y los pobres un poco menos pobres Los zurdos de mierda Pero igual Tano se convenció, se hizo bueno Y se puso a militar en el frente de izquierda con Tachala Como Nebula, que también es buena y tiene un pelazo ¿Qué pelazo Cuestión que un día van a afanarle algo a Benicio del Toro Y ahí Tachala se entera que su familia de Wakanda sigue viva Y pasó todo este tiempo buscándolo Entonces derrotan a Benicio, lo dejan para que sus prisioneros lo maten y Tachera se va con un perro o a ser el verdadero rey de reyes. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si no le peguen una buena suscribida al canal? Sí. Ah, sí, viene este momento de mierda. Este momento de mierda. Así que peguen una suscribida al canal y una me gusteada y una comentada y seguime en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram. Seguimos con Whatif. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si los Avengers se mueren? Puede ser arranca con Samuel Jackson y con Black Widow yendo a reclutar a Iron Man para que sea un Avenger La Vida Negra le da una vacuna para curarle una cosa pero no va que lo mata La concha de la toro a buscar el martillo pero no va que lo matan La concha de la Después matan a Hawkeye La concha de la Después matan a Hulk La concha de la Después matan a Black Widow la concha de la Una historia durísima. Justo ahí cae Loki a buscar venganza por la muerte de su hermano Thor. Afortunadamente, minutos antes de morir, Black Widow averiguó quién fue y le dejó un mensaje de voz a Samuel. Y así Samuel descubre que quien está detrás de todo esto fue nada más, ni nada menos, ni nada más que Hank Pink. ¿Quién? El que hace las cosas chiquitas, el suegro ahí de Paul Rudd, Michael Douglas oh. Porque parece que en este universo la hija, Kate The Lost, estuvo laburando en Shield y murió Entonces Michael Douglas buscó venganza y haciéndose chiquito lo mató todo La cosa es que Loki atrapa a Michael Douglas y ya que está se queda ahí a conquistar la tierra La concha de la... El universo de mierda para Samuel Jackson, eh Igual por suerte todavía está el Capitán América y la Capitana Marvel Now the world Alguna vez se preguntaron qué pasaría si al Tordo Raro en el accidente se le moría la novia? No. Bueno, Marvel sí se la preguntó. Entonces la novia muere Y al principio medio que pasa lo mismo El tordo raro se deprime Se va a practicar para ser hechicero Vence a dormammu Y se considera como el hechicero más poronga del pabellón Pero ahí se da cuenta que tiene la gema Con la que puede cambiar el tiempo Entonces rebobina el tiempo Y quiere salvar a la novia Pero igual muere qué bajón bro Pero la salva de nuevo Pero igual muere qué bajón bro pero la salva de nuevo Pero igual muere qué bajón Pero bueno, basta Ahí aparece Tilda Sulton Pelada y le dice Hay ciertos eventos que son importantes Y no se pueden cambiar No seas garca pelada Le dice el tordo raro Si en otro universo murieron todos los Avengers, me hace decir que eso no es importante. Ah, pero esto no se puede cambiar, le dice Tilly la Asunto Pelada. Pero no, pero que no. Y el tordo raro se va recaliente, imagínate, a los demás lo dejan modificar el timbo y él no. Entonces se va a absorber un montón de otros bichos y se morfa bichos: uno, dos, tres, cuatro, incluso se morfa un pulpo gigante que capaz que es el mismo pulpo gigante de la historia de la Capitana Carter, o capaz que es otro pulpo gigante, porque puede pasar que haya muchos pulpos gigantes, o no, Linda, hablar. Sure. Así, bien poderoso y con la panza llena de bichos de otras dimensiones, la puede salvar a la novia, pero ahí la novia lo ve y dice ¡Ah! ¡Estás todo deforme! ¡Pero soy yo, mi amor! ¡Salí de acá, asqueroso! ¡Sos un monstruo! Y ahí aparece el bebé pelado y el tordo raro le dice ¡Bebé pelado, ayúdame! ¡No puedo intervenir! Le dice el bebé pelado. ¡Ah! En esta serie todos los pelados son unos garcas, dice el tordo raro. Y así, todo el universo desaparece. Incluso la novia y el tordo raro queda encerrado en un universo monoambiente. Now ¿Se preguntaron qué pasaría si en el universo de Marvel hay zombies? ¡Claro! Parece que Michael Douglas, otra vez, se metió en el universo cuántico a buscar a Michelle Pfeiffer y la encontró convertida en un zombie y la contagió. Y de ahí todos se hicieron zombies. Todos. Todos los personajes zombies. Hulk llega a la Tierra para avisar que Thanos está viniendo, pero se desayuna con que todos sus amigos son zombies. Todos. ¡Ah, mira lo que es ese Capitán América zombie, por favor! Sexy. Todos zombies menos. Kate Delos, John Favreau, Spider-Man, Ok y la cabeza de Paul Root. De ahí se van siguiendo una señal de rara y cuando llegan se encuentran con visión que no es un zombie porque es un robot. La que si es un zombie es Wanda, es a esta zombie. Pero zombie vale eh. Vale. cuestión que los Avengers no zombies se tienen que enfrentar a los Avengers sí zombies. <risa> se saca la piedrita de la mente y este es el segundo mejor grito de la serie y ahí se van recontentos porque con la piedrita esa pueden salvar el mundo pero, pero, pero ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si Stark lo salva a Michael B. Jordan? Iron Man 1 a Tony lo cagan a cuetazo, Michael B. Jordan lo salva. Así que no existe Iron Man y Tony sigue siendo un sorete que quiere fabricar más y más armas. ¿Cómo que no existe Iron Man? Se pregunta el tordo raro. Hijos de puta y a mí no me dejan salvar a mi germo, piensa el tordo raro. Pero esta no es la historia del tordo raro. Tony se ha sabido de Michael B. Jordan Y él le cuenta de un proyecto que tiene Para crear unos robots superpoderosos Pero para eso necesitan vibranium Y se lo van a robar a Andy Serkis Pero en el medio de la compra Cae Black Panther a pelear Pero todo eso Todo fue una engaña pichanga De Michael B. Jordan Para matar a Black Panther Y para matar a War Machine Hacerle creer al mundo Que se mataron entre ellos Y provocar una guerra Entre Wakanda y los Estados Unidos Tony se entera de todo Pero Michael B. Jordan lo mata Y esta es la tercera vez Que muere Iron Man en la serie Va en realidad la cuarta Porque también muere como zombie Cuestión que Michael B. Jordan Culpa a Andy Serkis De todo el quilombo lo mata y le lleva el cuerpo a Wakanda Para que lo goberne en Black Panther Pero todo eso trap. Porque lo que quería era ganarse la confianza Para dejar entrar los robots poderosos Pero todo eso trap. De nuevo porque se pone a pelear del lado de Wakanda Y derrota a los malos Así que Michael B. Jordan queda bien con todo el mundo Como debe ser viejo es Michael B. Jordan Nadie puede odiar a Michael B. Jordan Ni aunque esté dibujado Al final la chiquilina este y Pepper Unen sus fuerzas para sacarle la careta a Michael B. Jordan Pero así termina el capítulo una vez se preguntaron qué pasaría si Thor se criaba como hijo único. ¡Jamás! Bueno, lo de Marvel sí y parece que en ese universo cuando Sir Anthony Hopkins encuentra al bebé Loki en vez de quedárselo ilegalmente lo devuelve a su familia como debería ser cualquier persona. Y así Thor se cría solo y bien malcriado como todo hijo único que es el serlo. Cuestión que el día que cae la tierra en vez de caer al desierto cae en Las Vegas y hace tremendo fiestón lleno de cameos. <música> Pelazo. Natalie Portman se da cuenta que la última vez que Story hizo una fiesta destruyó el planeta, entonces lo quiere parar. Y la gente de Jill también lo quiere parar, entonces llaman a la mismísima Capitana Marvel. Y así estos dos rubios menemistas tienen una super batalla final bien menemista. ¡Bum! Capitana Marvel no puede parar a Thor Nadie puede parar a Thor, excepto ella ¡Mamá! Sí, la mamá de Thor cae y los recaga pedos y se van todos Y así podría terminar el capítulo, pero, pero, pero ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si Ultron ganara? Sí, obvio, obvio bueno, Ultron logra construir a visión y con visión mata a todos los humanos en la tierra Incluso Iron Man que muere por quinta vez. Hijo de puta se la agarraron con Iron Man Ultron los mata a todos Y un día cae talo lo más tranquilo Bueno, como va Pero lo matan también Y Visión se le pone las piedritas y se va a matar a todas las personas del universo Y cuando mata a todo el universo se va a matar a las personas de otros universos Y ahí se encuentra cara a cara con el bebé pelado Y tienen alta batalla a través de todos los universos Donde veremos más variantes de nuestros héroes favoritos pero tengo un amigo. Ah... ¡Empieza el ¡Black la Tierra, los únicos sobrevivientes son Black Widow y el Tiraflechas. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. Ellos se meten en unas instalaciones para buscar un virus y ahí se encuentran al mismísimo indio Solari. Cargan el virus en una flecha con puerto USB, se van y la cagada acá es que el tiro a flechas muere. Esas cosas que pasan en la vida. Y está estando en el multiverso, el bebé pelado se da cuenta que se está pudriendo todo, entonces va al universo monoambiente del tordo raro y le dice: ¿Te acordás que te dije que no podía intervenir? Bueno, me tenés que ayudar a intervenir. Ah, viste que sos un pelado garca, le dice el tordo. Cuando te conviene y cuando no te conviene no intervenís. ¿Me vas a ayudar o no? le pregunta el bebé pelado. Bueno, dale, te ayudo, le dice el tordo raro, que será tordo, será raro, pero no es rencoroso. Now the world don't... ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si el bebé pelado interviene en la historia? ¿Quién? Pero bueno, para detener al psicópata de Ultron con las gemas, el bebé pelado arma un grupo de Avengers multiversales y recluta a todos los personajes. Al Tordo raro con la panza llena de bichos, a la Capitana Carter que no pudo hacer el amor, a Tachala que anda por el espacio, a Thor que vive de joda a Michael B. Jordan que es tremendo garca y a una Gamora que derrotó a Thanos pero ese capítulo no salió la cosa es que todos se van a enfrentar a Ultron en una super batalla super final para defender el multiverso que a pesar de que hacen la formación de los Avengers, no le pueden ganar Ultron. Ninguna de estas personas superpoderosas le puede ganar. La única que puede es la que no tiene poderes, Black Widow. Black Widow de Marvel Studios. Black Widow con un pendrive, el pendrive que tiene el virus del Indio Solari. Así derrota en Ultron, pero el turro de Michael B. Jordan se queda con las gemas y así se pelea con Ultron. Pero lo bebé pelado ya sabía que iba a pasar esto y lo encierra en un universo monoambiente. Y encima se lo dan a cuidar al tordo raro. Váyanse a la mierda. Este es el Doctor Strange que vemos en el tráiler de la nueva película Doctor Strange. Las cosas se salieron de control. La concha, bro. El Doctor Strange con la panza llena de bichos y el re caliente porque todos hacen los que se les canta el culo con el multiverso menos él. Toda la muchachada se va a su línea temporal menos Black Widow que se va a esa del capítulo 3 porque ahí no hay Black Widow. Ah, y la Capitana Carter se reencuentra con la armadura de Steve. Necesito saberlo. el amor. Bueno, y nuestras historias llegaron al final. Esto fue What If. Resumido, si nomás, más, si querés ver más cosas de Marvel, te las dejo por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal.